Estamos en línea con Francisco Nader, el exdirector de Comercio Interior. Eh, Francisco, bienvenido. Carlos y Eva, lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien? bien, Francisco. Espero que, que, que usted también nos que esté bien eh, y un poco preocupado porque digo apareció por las redes sociales eh, las ventas de entradas para ver a la selección acá en la provincia de Tucumán ahí están las reventas, toda una locura y esto está pasando por las redes sociales y la gente tiene que saber que esto no es tan así. Así es, así es. Nosotros también eh, tomamos conocimiento, así como contaban ustedes a través de redes sociales, de que en, en dos agencias de turismo de la provincia eh, estaban ofreciendo la venta de las entradas y decían bueno cupos limitados, este era, era es solo la venta de las entradas y después si quería contratar el el ómnibus por por otro lado también lo ofrecían. Entonces, eh, to, sabiendo cómo eh, funciona el sistema y cómo funcionó para el, para el primer partido, uh -huh. en el cual eh, hay una, una plataforma que está vendiendo las entradas y que las entradas son, eh, digamos, la compra es nominativa, hay que anotarse con número de documento, con nombre, eh, el límite de compra de entradas es, eh, en el caso de Buenos Aires, que no me acuerdo si eran tres o cuatro entradas por persona. cuatro, cuatro, eh, cuatro. Bueno, cuatro entradas en este caso, e incluso una de las agencias había hecho una nota donde decía que tenían su poder eh, más de 500 entradas y que eh, probablemente les llegaban más. Bueno, en base a todo eso, eh, inmediatamente nosotros mandamos eh, un control, una inspección. Obviamente que como eh, la ley de defensa del consumidor tiene una naturaleza jurídica penal, tienen su derecho de defensa. Uh -huh. Entonces eh, nosotros no podemos hacer un acto de infracción, sino lo que hacemos es labramos un acta de requerimiento, donde eh, le pedimos que nos informe, entre otras cosas, eh, cuántas entradas tienen adquiridas, a dónde las adquirió, de qué manera, eh, bueno, una serie de cosas para que eh, nos informen, eh, claro. porque estamos seguros de que esas entradas no las tienen en su poder, porque además, cuando eh, nosotros estuvimos ahí, cuando había gente que estaba, entre comillas, comprando, y eh, anotaban en una lista y después a la tarde tenían que pasar a pagar y seguían en una lista, o sea, no le entregaban absolutamente ninguna entrada. Esas entradas vienen con código QR, eh, bueno, una serie de, de, de, de, de medidas de seguridad que obviamente esa gente no las tenía en su poder. Claro, porque esto ya ronda lo que es una estafa, ¿o no? Porque te están vendiendo algo que no tienen claro. y a un precio superior el de la venta oficial. Correcto, correcto. Sí, a ver, eh, digamos, a, al hablar de estafas, por ahí estamos haciendo una imputación de carácter penal. Claro. Entonces, por eso digo yo, eh, hay que esperar un poquito que se cumpla el plazo Bien. y que ejerzan su derecho de defensa. Eh, nosotros entendemos que, en principio, no hay ningún tipo de defensa que puedan este, oponer que sea válida porque claramente las entradas todavía no están a la venta. Claro. O sea, y menos a ese precio. Si tomamos en cuenta y eh, tenemos también entendido que van a ser los mismos valores que se comercializó para el primer partido, estamos hablando de entradas que valen mil pesos y que la están ofreciendo a 17.500. Mm. Nader, y, y en estas agencias eh, que están haciendo esto, eh, ¿son todas legales o algunas son muy irregular inventadas por las redes? No, no, no, no, no tienen número de legajo, ah. están eh, habilitadas como agencias de turismo, no, no, son son legales, son, eh, en uno de los casos, en una agencia muy conocida, la otra sí. un poco menos, pero también están en el pleno microcentro de, de San Miguel de Tucumán. Eh, son agencias que funcionan hace mucho tiempo. Y no no saben explicarle cómo, tienen, cómo van a obtener las entradas ante ellos que el resto. De no, no, eso, no, no, hay, eso no, no hay una explicación. No. Incluso... No, no, no. Incluso ah. en uno de los casos eh, a, nos atendió el dueño de la, de la agencia y absoluto silencio. O sea, sí, claro. nosotros hacemos el requerimiento y por ahí cuando uno tiene... Eh, argumentos de defensa los lo esgrime ahí en el momento o muestra la documentación que tiene en el momento no, este, este no fue el caso o sea, eh, digamos no no de manera tranquila y pacífica, la verdad que los operativos se han hecho de, de manera tranquila pero en eh, ninguno de los dos casos dieron ningún tipo de explicación ahí en el, en el momento. Claro, porque, que, bueno, claro eh, como, como agencia de turismo, digo, no está mal que ellos puedan armar un tour para llevarte al estadio, eso es normal, Absolutamente. Digo, puede pasar, si quieren pueden arreglar con un hotel y todo, está dentro de la ley, pero lo raro y lo extraño es ofrecer las entradas sin tenerlas todavía, eso es lo que usted lo que hacen es advertirles, bueno, guarda con lo que están haciendo porque pueden cometer un delito absolutamente no no y, y más que nada advertirle a, a, a, la, a la población gente, claro. o sea después la gente si corre el riesgo bueno ya es corre por cuenta de cada uno pero nosotros la obligación que tenemos es de decirle a la gente tengan cuidado independientemente de que de que después nosotros podamos aplicar la ley aplicarle una sanción uh -huh. eh, así sea una sanción por más dura que sea la gente difícilmente va a recuperar su dinero entonces, eh, estar advertido de esa situación porque hay gente que, que ha estado, no sé, tres, cuatro, cinco horas con varios eh, dispositivos abiertos para conseguir las entradas y, y esta gente está ofreciendo como si a las entradas las tuviera, uh -huh. cosa que eh, lo más probable es que no. Y además también tenemos que tener en cuenta lo que es la capacidad del Estadio Único Madre de, Ciud de Ciudades en, en Santiago porque sí. no es la misma capacidad que un River y ahí también no, se no. agolpan a comprar no, y no. pierden su dinero. No, no, no sí, eh, digamos, no solo eso, que eh, eh, al haber sacado las butacas, está bien, se amplía la capacidad del estadio, pero estamos hablando de aproximadamente la mitad de la gente. Claro. Y este hay gente interesada de todas las provincias del NOA: eh, Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago, bueno, Tucumán. Entonces, digamos, la cantidad de gente que quiere adquirir una entrada es mucha. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no sé, la verdad, si en otras provincias estará pasando lo mismo, pero bueno, la obligación nuestra es este acá en Tucumán. Sí, lo, también en la realidad, ¿no? Eh, que tenemos una relación muy fuerte con Santiago. Eh, Tucumán-Santiago del Estero, muy, mucha gente se mueve todo el tiempo. Eh, por eso creo que también digo no, no hay que aprovecharse de eso no es decir bueno que la gente tiene la necesidad de ver a la selección argentina quiere ver entonces aparecen las agencias que son legales que son eh, todo está todo bien pero no tienen las entradas todavía eh, es como arriesgarse digo bueno como marcan acá marca Dar es, y bueno no, no se arriesguen presten atención esperen eh, hasta que eso se pueda realizar quizás consigan algunas entradas uno no dice que no pero eh, también tal cual. también existe la posibilidad de que haya uno invertido todo el dinero y va a ser muy difícil recuperarlo eh. ojo con eso también bueno esto tal cual tal cual ellos ellos por ahí trabajan con algún operador turístico de Buenos Aires que tiene prometida claro. o sea y eso ahí es donde queremos llegar nosotros cómo hacen porque mm. se supone que las entradas digamos son eh, tienen unas entradas para los sponsors y qué sé yo y el resto de las entradas es para el público que las tiene que comprar como corresponde o como está anunciado ahora, si hay alguien este que está comprando paquetes de entradas en otra provincia por ejemplo, ellos manifiestan que en Buenos Aires, en una nota periodística lo, lo escuchamos que hay eh, desde Buenos Aires le mandan las entradas bueno, quiere decir que hay, hay algo más que eh, hay gente en Buenos Aires que ya tiene aseguradas esas entradas y que manifiesta que le va a mandar acá a las agencias de Tucumán claro. eh, bueno Trataremos de llegar hasta lo hasta lo más este profundo que podamos con respecto a este tema. Pero lo que más nos interesa, eh, digamos, hoy por hoy, es que la gente eh, no sea estaf estafada en su buena fe y menos con, con esa, esa cantidad de dinero. Tal cual. Bueno, el director de Comercio Interior, Francisco Nader, eh, gracias por la comunicación con el V 7 y por este trabajo que lo han hecho ustedes de manera independiente, ¿no? porque eh, o hubo algún aviso antes, no, vieron que había todo un movimiento no, de no. gente y ustedes dijeron vamos a, a trabajar para que la población esté eh, alertada por lo menos no, no, absolutamente no claro. hubo denuncias de nada Bien. de hecho había cola de, de gente eh, que estaba antes de la apertura del, de la agencia de turismo hemos ido nosotros, se, se hizo el operativo de oficio en ambas agencias mm. en una la verdad que había más gente que en la otra eh, pero bueno fue todo un operativo de oficio que se hizo así que bueno parte del trabajo. Muchísimas gracias, Francisco. No, por favor, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de también de difundir y que de la gente, que la gente no no caiga en esta. Esperemos que no sea una trampa, pero bueno, todo todo hace pensar que sí. ¿Mm? Gracias por cuidar a la a la, a la sociedad a también. Un abrazo. No, al contrario. Gracias. Hasta luego. abrazo.